Bien, continuamos acá en De Mañana. A propósito de la pregunta del día y de las expectativas que se tenían en el día de ayer por la reapertura de la economía de manera gradual en nuestro país, se presentaron diferentes situaciones y los medios, por supuesto, a nivel nacional, en los diferentes pueblos, estuvimos recogiendo algunas de las que se presentaron y que alarmaron a todo un país ver una de ellas. Por ejemplo, lo que aconteció en el metro en Santo Domingo. Dios mío, vamos a ver si tenemos las imágenes para que la gente que no lo haya observado vea lo siguiente. Y tiene audio. Eh, eh, lo, lo que dicen ellos ahí también es de llamar la atención. Vamos a ver si podemos escucharlo. Metro. Maldito Tremendo distanciamiento. Distanciamiento. Distanciamiento, mira. Como burrito aparejado aquí por el mundo. Y Allá cama en intensivo cuando esta vaina se explote. Mira. <risa> ¿Qué, ¿Qué les merece esto, Yerjan, amado? Ay, ay, ¿Qué ay, opinión ay. les merece esto? Sin palabras. Bueno, bueno. Eh, hay que ver el contexto yo no entiendo de verdad que yo no entiendo eh, cómo es posible que las autoridades permitieran esto en el metro eh, según nosotros hemos investigado, esto fue a una hora pico, es decir eh, en las últimas horas de la tarde donde la gente eh, lamentablemente ya se desespera y lo que hacen es que abordan eh, de manera descontrolada pero para eso se supone que en el metro tiene que haber un control. Se supone que tiene que haber un control que te diga, mire, hasta aquí ya no pueden entrar más gente y tiene que haber el distanciamiento social. Porque si esa es, el, el, eh, por ejemplo, el transporte estatal, el que controla el gobierno, ¿qué le podemos exigir entonces a, a, a, a los demás, a los carritos de concho de, de, de, de, de, y, y a los interurbanos? ¿Qué le podemos exigir entonces si no cumplimos nosotros mismos? Pero además, caramba, usted como ciudadano que es el que va a pagar la cuava, porque es usted, o sea, es usted que la va a pagar, no soy yo, porque yo cuando veo mucha gente como que me, hey, me despego, y es usted que va a pagar la cuava. Entonces, si usted está viendo que hay demasiada gente, bueno, pues espérese a otro momento. Ahora, ahora bien, hay que ver el contexto de eso, porque hay que ver a qué hora fue, si ya era el último, eh, ¿cómo se llama eso? La última vuelta, ¿verdad? de Que iba a dar el, el, el metro. Eh. No, pero no hay nada que justifique eso. Yo me voy a... Apoyar. Pero imagínate tú, por ejemplo. Tú estás en, un la, en el extremo de, de, de la capital. Y vas para el otro extremo de la capital. Y ya no hay transporte porque ese es el problema. No hay transporte. Y tú estás, por ejemplo, ya que... Eh, eh, que no sé cómo se llama eso, Amado. Si me puede ayudar ahí. Eh por ejemplo, eh, la última ruta del, del metro, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a montar porque si no te va a quedar a pie? Entonces Sí, el último viaje. Ajá, Sí, el último final, viaje, la última eh. ruta, para decirle así. Eh, caramba, sí, sí. pero es culpa del... ahí sí, es culpa del gobierno no calcular eso. Porque si dicen, vamos a trabajar con un 30% de capacidad, debe de saber que la mayoría de la gente está en la debe calle y que, no va, y que no es posible. Entonces... Ahí, ese FAO, pégueselo al gobierno. Yo se lo pego al gobierno, ese FAO, ¿sabe por qué? Porque no calcularon eso. No calcularon eso y entonces miren ahí cómo está el, el desorden en el tránsito. Yo lo decía, yo no entiendo por qué eh, le, no, no le dieron también el visto bueno a, a los choferes ¿verdad? de rutas para que trabajaran con supervisión. Por ejemplo, ¿cómo? Si en un carro caben, en, en, antes estaban este. cinco, que ahora monten tres. Uno adelante y dos atrás, distanciado. Cada quien en una puerta. Se puede. Y con, y, con lo, y con la guardia en la calle, supervisando a ver si están cumpliendo con eso. Pero si seguimos así, señores, haciendo las cosas sin, sin, sin calcularla, sin llevar las, los numeritos, vamos siempre a estar en desorden. Y lamentablemente, lamentablemente, vamos a seguir contando muertos y en, en mayor cantidad. Amado, ¿qué tienes? Tú sabes que Emma, lo más peligro, lo más doloroso, podríamos decir, es el hecho de que la gente entiende eso que portaba decir, pero continúa hacia adelante haciendo, eh, haciendo su vida con esa normalidad que para nosotros es escandalosa, pero la gente lo admite. Mira que ellos comentaban en, en el video: este es el distanciamiento social, pégase para allá, que lo, Danilo lo puede ver. Lo han cogido de juego, lo han cogido de chiste. Y con esto no se puede jugar. Señores, ¿cuántos miles de personas han muerto en el mundo entero? ¿Cuántos van aquí en cosa de dos meses? O sea, estamos hablando de una realidad. Independientemente de que usted pueda creer o no en que fue algo fabricado en un laboratorio, que esto es. Era... Óigame como quiera, los muertos están ahí. Y aunque no hayan muerto exactamente como se ha explicado por el virus, pero han muerto a consecuencia del virus. Es decir, siendo un virus, eh, digamos, parásito, porque se aprovecha de su condición de salud para afectar esa parte, pues indudablemente que ha provocado muchas muertes. Entonces, ahí en ese metro, quién sabe cuántos infectados hay. ...asintomáticos eh, o gente que tenga ya algún síntoma... Y, y, ...y pienso que la ciudadanía, y era lo que yo decía... ...en este país no tiene la suficiente responsabilidad cívica ...la suficiente responsabilidad ciudadana... ...para cumplir con estas disposiciones del Estado... ...y tan sobre todo el distanciamiento social... Nosotros somos un pueblo de Chercha, nosotros somos un pueblo cercano, nosotros somos gente que nos encanta estar <risa> poniéndole la mano a los otros, hablando con la gente, te ponen la mano, te hacen así en las rodillas cuando hablan contigo. ¿Tú lo entiendes? O si no, en el, el hombro. fulano, hombro. ¿cómo, ¿cómo tú estás? Cuéntame, ¿por qué tú tienes que golpear tocar a una gente para <risa> decirle cómo estás? Eso lo tomo para mí mismo, porque yo soy un abrazador, a mí me encanta abrazar a mis amigos. Y la gente que quiero. Pero he tenido que limitarme. Eso, eso le decía a mi hermano, a mi mamá. No dejes que Amado vaya, porque a Amado le encanta abrazar. Ahorita te lleva el vino y te... Jodo. ¿Tú, tú, sabes, ¿Tú sabes, Amado, a quién sí. se le va a hacer difícil este nuevo estilo de vida? A, ¿A a, al empresario Julio Vargas. Porque si hay una gente que abraza... Eh, yo no quería o sea, decirlo ¿tú? no hay una <risa> persona, yo creo que no hay una gente que puede decir que Julio lo saluda con la mano no Julio, si le diste la mano te doy un jalón y te doy un abrazo, yo sé que para él va a ser claro, algo difícil, porque esa es su, claro. esa es su forma y de él vida, quiere él quiere disfruta saluda a don Julio Vargas. me Argan. importa que sea hombre o mujer, sí, no, porque no. ahí no va él nunca ha estado en entredicho tú a él, no importa que sea hombre pero Julio le va a afectar esto, sí, sí, esto. Sí, es verdad. Amado, eh, <ríe> y, y nada, lo... nada, Le daremos el beso a la distancia. Miren, sí. hermano, sí. hermano, no, <ríe> no queda de otra. Pero miren, miren, es doloroso. Uno se ríe y todo, pero es doloroso ver que la gente entiende. porque, Pero como que lo hacemos por, por sinvergüecería, como por irresponsabilidad. Y yo pienso que nosotros debemos ser más responsables. Eso que la gente hizo ahí. La gente sabía lo que estaba pasando, incluso hicieron chistes. Ahorita vienen los chistes, los, los, los memes, como le dice sí, sí, Ahorita sí. viene pero ese pero, pero las cosas, cuando tú, la, tú entronizas las situaciones que te ocurren que ocurren a tu alrededor y las comprendes, tú debieras de cambiar tu, tu forma de proceder. Pero yo no entiendo un pueblo que, aún conociendo la situación que está pasando, lo que más le conviene, decide continuar. Con lo peor. Yo no lo entiendo. La verdad... Por eso hay cosas que a veces uno no se dice, yo no entiendo este país, yo no entiendo esta sociedad dominicana. La verdad es que no concebimos... Pero... Sí, sí, concluye Amado. Sí, sí, Tenemos una llamadita. Vamos sí, a recibirla para luego hacer un, un comentario en, lo, en torno a lo que dice Amado. Buenos días. Okay. Sí, buenos días, buenos días. Buen día. Buenos días, Dios le bendiga a ustedes. Amén, igual. Saludo a mi hermano amado, sabe quién le habla, Juli García. Ay, Juli. Así es, don Juli. ¿Cuántos días sin verlo? cuéntese su sí, familia y usted mándeme vale un ventajito. Pero Juli es el, usted... el de norte. Sí, sí, claro, claro, claro. Ah, pero Juli, pero Julie a usted le tenemos norte. varias preguntas que decía ahí. <risas> adelante <risa> <risa> Yo quiero llamar un poquito la Qué atención legal. porque tuve que ir ayer de un prontito a resolver algo breve y me di cuenta de una situación que hay en, en la sociedad macorizana especialmente especial porque aquí que nosotros vivimos. A, los dueños de los talleres y de los negocios en un porciento muy elevado no están cumpliendo con lo que ellos prometieron de que le abrieron los negocios para ellos garantizar. Mira, Amado sabe que es un, una persona del pueblo que conoce la idiosincrasia del dominicano. esos talleres se van a buscar a diario 25 y 30 mil pesos, porque te dan 15 minutos, un servicio te cobran 1.500 pesos, y se lo hacen a 20 personas fácilmente en el día. Sí, así es. Y ese dinero es, se va a la calle a hacerlo la, la diablura, pero no son capaces de coger 500 pesos de comprarle el alcohol para higienizar el que va ahí. Te coge la llave de tu vehículo, te lo traquean, te andan en el vehículo si es posible, y luego tú te vas, no sabes, y tú, yo encontré gente en ese tallercito, con el bembazo afuera, sin una cama, sin una mascarilla. <risa> es gente terrible. Que tiene esos no son capaces de decir, si no, tú no puedes entrar aquí en el taller sin una mascarilla. A ver el servicio a mis clientes. Así es. Yuli ajá eh, No sé si usted terminó con su con su, con su opinión. Eh, queremos hacerle alguna pregunta eh, sobre la parte de, de, la, de la facturación eléctrica. No sé si usted está en condición de responderle. Eh, eh, yo soy del área de gestión social de la empresa. Y esa parte de facturación la maneja otro departamento y tienen su, su forma. Lo que la empresa ha explicado es lo mismo que yo te voy a decir. Lo que te explicó la empresa cuando tú le solicitaste la información. Uh -huh. Cuando tú tienes una facturación en tu casa que se te elevó y, y tú le das una reclamación la empresa va a que dar servicio a la reclamación Dice, el contador está muy bien no hay problema en, en, en, el, en el conductor que va de, de, de la calle a tu casa y todo lo que tú tienes para allá adentro consumió si un cliente quiere saber si su factura se le elevó por el de norte que un día a las 8 de la mañana tumbe todo los, lo, lo que consume energía eléctrica y lea su medidor y no consuma si a las seis de la tarde vuelve y, y tiene la misma lectura, el contador, lo que se consume entonces en la casa es porque usted lo está consumiendo por alguna razón. Hay consumo en la casa que no tienen que ver exclusivamente con, la, con lo que usted quiere, sino con las averías que tienen los equipos eléctricos en su casa. Okay. Y yo tengo múltiples ejemplos que he visto que se pueden servir a la, a la sociedad. Si eliminan el, eh, esos cableados en mal estado y esas averías que hay adentro, baja muchísimo la facturación. Eh, y esas averías se activan en tiempo de calor mayormente. Se activan porque hay un aumento de, de, de la energía en el, con el calor y las averías se activan en tiempo de calor, por eso aumentan las facturaciones. Yo tengo un ejemplo claro con, con un amigo de nosotros, eh, Link que tenía una exhibidora de muebles. Cerca del de norte, facturándole casi 30 mil pesos mensual. Cuando él hizo lo que yo le dije, que sacó todo, eh, eliminó el cableado interno que había en, ese, en esa exhibidora que está eh, en la salida de Santo Domingo allá arriba, le bajó la factura a 1.500 pesos de 30 mil, porque era adentro que, tenían, eh, que tenía el fuego en unos aires que le han instalado en algunos, en algunos locales. Entonces, eso es lo que los clientes tienen que ver. Cómo buscarse una persona técnica, un técnico especializado que le revise lo interno de la casa, que mira el consumo y que haga, lo, que haga las pruebas en vacío, que yo le estoy explicando, un día de, de cualquiera sacando eliminar, saca, sacando el consumo y leyendo el contador, y se va a dar cuenta que el consumo está en la casa, cuando la luz entra, entonces comienza a consumir, y eso no, eso no tiene que ver con eso. Bien, bueno, bueno muchísimas, muchísimas bien. gracias, Yuli García, eh, quien es eh, la, técnico de EDENORTE, además por la opinión y por esta información que nos ha dado, que es muy importante. Bueno, ahí está. Bueno, gracias, Yuli. Sí. Buenos días. ¿Ten tenemos otra llamadita. Buenos días. Buen día. Le escuchamos. A ver, por favor, de, de, de hacer las encuestas. A ver no. cómo está los candidatos. El amigo de las encuestas que siempre nos llama para que le pongamos la encuesta. Vuelve a la tarde mañana. Bueno, <risa> bueno ahí está. Nosotros tenemos algo que recordar. Eh,